caso uno, siéntense de forma que su espalda esté recta, confortable, sus piernas tranquilas, los brazos que reposen al lado del cuerpo. Y voy a encontrar un punto donde voy a dejar mi mirada enfocada, relajarse, concentrarse. Y que mis ojos me ayuden poco a poco a volverme a sentir aquí y ahora. Escuchando la lluvia caer. Voy a sentir que entré en mi espacio seguro. Aquí, donde nada ni nadie me puede hacer daño. Inhalo profundo y dejo que esa energía se vaya sentando en mi cuerpo exhalo tranquilidad inhalo profundamente y tomo conciencia de esa energía haciéndose viva en mi cuerpo Cada rincón, poco a poco, se vuelve a sentir tranquilo. Cada tensión acumulada en los músculos y órganos de este cuerpo. Se llenan de esta energía de recarga. Refrescante. Suave y natural. Y cada músculo regresa a un estado. Profundamente relajado, suelto, liviano, como si el cuerpo entero pudiera entrar. en una refrescante sensación de profunda relajación. Esa es una pausa en el correr del tiempo, un espacio sagrado para mí, puedo sentir como justo en este segundo, la vida me da la oportunidad para estar en calma, en una agradable pausa. Para volver a despertar paz, tranquilidad. Voy ahora a observar mi mente. Cada pensamiento que esta maravillosa mente genera lo observo, sin juzgar, sin reprimir, por unos breves instantes me dedico a apreciar la enorme energía creativa de la mente, de mi mente, Como en menos de un segundo, mi propia mente es capaz de generar varios pensamientos y de este enorme flujo, poco a poco, escojo en mi mente pensamiento que me haga sentir bien, tal vez un recuerdo, una imagen, un sonido o un olor. Mi mente lo vuelve a recrear aquí en mi pantalla interna, disfruto de ese pensamiento que yo misma escojo tener me concentro y le doy fuerza a ese pensamiento y puedo apreciar mi corazón entrando en esa misma sincronía, sintiendo mi propia capacidad de volverme a sentir en paz, de yo ir creando poco a poco. Mi propia experiencia de tranquilidad, esta agradable sensación de seguridad, de calma, de armonía, que en el correr y la influencia de las situaciones de hoy había olvidado que yo, el alma, tengo esa capacidad en mí. Ahora voy a visualizarme Como si estuviera en una enorme burbuja de colores y esa burbuja me permite flotar, ir más allá todas las situaciones todos los problemas flotar como el viento que se encumbra en el horizonte sintiéndome tan ligera Libre y limpia, como si al entrar en esta hermosa burbuja, tornasol, toda esa impureza, esa suciedad del miedo, de la ira, de la angustia, se viera lavado como si esa burbuja fuera el jabón especial de energía de amor de poder espiritual que limpia todo mi corazón y mi mente trayendo claridad Una profunda claridad que me permite ver más allá de las sombras de la duda, de la incertidumbre y ver que a pesar de la bulla y el caos externo, aquí, en esta burbuja multicolor puedo volver a sentirme bien, encumbrándome en esa calma como si la brisa de la paz y la luz impulsaran a elevarse aún más esta burbuja. Suave, refrescante, completamente confortable. Veo hacia abajo como pequeñitas hormigas, las situaciones que antes vi tan grandes, sabiendo que desde muchos distintos puntos una misma situación se puede ver y sentir tan distinta a veces las veo como enormes montañas y yo una hormiguita pequeña tratando de subirla otras ya estoy arriba pero a medio camino y me falta por recorrer pero en esta burbuja de paz de claridad mental y libertad. Y esa montaña se ve como un punto en el paisaje, una pequeña situación por afrontar. Desde aquí arriba, Puedo apreciar mi recorrido, y el recorrido de toda la humanidad, y sentir esa burbuja, llevándome, hacia el lugar más hermoso, entrando, a una dimensión de luz donde yo todo lo que soy se vuelve luz, la burbuja desaparece y todo lo que hay aquí es profunda paz. Y la luz más hermosa que jamás haya percibido. La luz de la pureza. La luz del corazón de los ángeles. Este espacio donde el alma que soy puede sintonizarse en su naturaleza original de alegría, de felicidad y esa luz ilumina lo más profundo de mi interior. Encendiendo esa luz de felicidad en el alma, que se había vuelto tan tenue, que pensé que se había extinguido, pero en este hermoso espacio tan puro, limpio, brillante, el alma vuelve a sentir su propia felicidad renacer tomar fuerza y esa luz se intensifica con la luz de este hermoso lugar Y aquí el alma es capaz de percibir la más dulce presencia de todas. Puedo sentir al ser supremo tan cercano una energía maravillosa y consciente, el alma supremamente pura, sabia, feliz. Como un sol de felicidad que irradia esa luz única, ese brillo especial que solo el alma suprema puede tener y su luz me envuelve como un abrazo espiritual alcanzando mi corazón y haciéndome sentir completamente protegida. El alma suprema, como mi amigo eterno, me recibe con tal cariño, esperando pacientemente por mí, Hoy, ahora, hay este reencuentro de corazones, de armonía, de tal felicidad. Encontré a mi compañero eterno, el único ser en todo el universo que me conoce exactamente como soy y está tan feliz de verme ese amigo leal sabio entretenido ese amigo que me guía y me protege, me aconseja y me acompaña está aquí conmigo en este hermoso lugar de luz y está dispuesto a escuchar todo lo que hay en mi corazón. como este amigo supremo que es quiere hacerme sentir bien quiere hacerme experimentar de la forma en que él me percibe como el alma única especial que soy y que a veces no lograba sentir mi amigo supremo mi compañero eterno me muestra esta danza de felicidad el alma volviendo a reconocer ese canto sin sonido esa vibración desde el corazón de una felicidad que hace que el alma quiera danzar danzar en mi mente en mi corazón de saber que lo que soy es tan especial, que no hay nadie más como yo, de la forma en que me mira, me aprecia y me valora mi amigo supremo. Haciéndome sentir mi propia fuerza regresar al alma. Saber que este cuerpo tiene que pasar su proceso, que es un traje que el alma usa, pero el alma es eterna el alma siempre ha existido y siempre existirá nada ni nadie puede hacerle daño soy un alma un ser espiritual reconociéndome, volviéndome a entender de cómo mi propia felicidad se extinguió al pensar y tomar todas esas cargas de las ideas de ser solo un cuerpo de creer que la felicidad venía de las cosas temporales físicas el alma la felicidad es parte de lo que soy, por eso el alma no puede sentir, resistir y aguantar cuando no hay felicidad, la felicidad es la fuerza interna. es el nutriente esencial de lo que soy y mi amigo supremo me da este alimento tan nutritivo y feliz, tan alegre, comparte esa felicidad conmigo. quiere enseñarme el baile espiritual del corazón danzante, de un corazón tan libre, tan alegre, tan armonioso, que es capaz de adaptarse a todos y a todos corazón feliz que acepta a cada ser y logra reconocer la especialidad que brilla en cada uno que ve la vida como un hermoso recorrido de experiencias que despiertan fuerza en el alma así yo misma me doy cuenta que la felicidad es mi derecho natural y que puedo yo misma ayudar a crear ese estado Profundo, libre, tan agradable, tan felicidad, trae esperanza, trae fuerza y vuelve a encaminarme. En los rieles de mi propio destino Mi compañero eterno me guía Haciéndome sentir que a pesar de que quizás ahora Se vea oscuro Nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer y me hace reconocer esa llamita eterna de felicidad que hay en cada corazón que cada alma de este mundo tiene el derecho a ser feliz y con esta visión pura este deseo profundo para cada alma en este mundo poco a poco voy a regresar a sentirme en esta silla en el aquí y el ahora, moviendo suavemente mis manos y mis pies, abro los ojos y los tenía cerrados. Om Shanti. Muy buenas noches. Entonces, para terminar, hoy sí traje este de nuestro libro que hacíamos siempre en las meditaciones, al terminar leíamos un extracto de este libro que es muy buenísimo, basado en las, en las clases que había dado nuestra dulcísima Daddy Yankee que ya dejó su cuerpo en marzo. Entonces vamos a ver mágicamente qué nos toca para hoy. Dice, ¿Quién es Dios? Una de las primeras experiencias que tuve al incorporarme a esta organización... En sus comienzos, a finales de los años 30, fue sentirme unida a Dios por una especie de corriente. Había un flujo de electricidad que fluía directamente de Dios hacia mí. Fue una experiencia tan estimulante que supe que todo lo que quería era entregar mi ser y mi vida a Dios. Completamente. Más tarde... Empecé a sentir como si Dios me hubiera tomado de la mano y como si fuera Él quien me hiciera avanzar. Y aún hoy lo siento así. Siento su compañía constantemente y sus bendiciones están siempre sobre mi cabeza. Porque está esta imagen de que pone la mano y hacen las bendiciones. Así. Mi experiencia es que no se puede ver a Dios con los ojos físicos ni se puede entender a Dios con un intelecto limitado y burdo. En lugar de ello, Dios necesita ser reconocido, que es algo mucho más revelador que un mero entendimiento filosófico. El reconocimiento no pertenece al ámbito del cerebro, sino del corazón. Cuando el corazón ve a Dios. Cuando el corazón conoce a Dios, puede haber reconocimiento. Así, el reconocimiento es el resultado de los sentimientos, experiencias y comprensión del corazón.